Bienvenidos a la presentación del artículo Modelo UPE, una herramienta universal de planificación estratégica para la investigación académica, presentado dentro del tercer Congreso Internacional de Investigación Puebla 2021. Los autores son Cristo León, Maestro en Administración Empresarial, y los doctores James Lipuma y Víctor Hugo Guzmán Zárate. Actualmente, Cristo León trabaja en el New Jersey Institute of Technology, NGIT, como Director de Investigación de la Facultad de Ciencias y Artes Liberales. El Dr. Dipumba es el Director del Collaborative for Leadership Education and Assessment Research, CLEAR, en NGIT. El doctor Guzmán Zárate apoyó el presente trabajo como mentor y consultor en los temas de planeación estratégica y es docente de la Universidad IEU. Introducción al modelo UPE los autores desarrollan las ideas encontradas en la revisión de la literatura existente referentes a la planeación estratégica, así como a los niveles de decisión y agregación, integrándolos con los modelos lógicos, con la intención de generar una herramienta holística de planeación a la que denominan el Modelo Universal de Planeación Estratégica, modelo UPE, aplicable principalmente al campo de la investigación académica, partiendo de las características particulares del contexto donde se llevará a cabo el proyecto de investigación, elaborado en base a tres conceptos fundamentales de la planeación estratégica la administración de la investigación académica, la teoría del cambio y la administración de proyectos. Dentro del marco teórico del presente artículo, se compilaron las lecturas de Planeación estratégica con enfoque sistémico de Valdés Hernández, dirección estratégica de Garrido y los modelos lógicos de la fundación Kellogg, la cual nos dice que el término modelo lógico se usa con frecuencia de manera intercambiable con el término teoría del programa en el campo de la evaluación. Alternativamente, los modelos lógicos pueden denominarse teoría porque describen cómo funciona un programa y con qué fin. Finalmente, se suplementaron con las ideas encontradas en la revisión de la literatura con las siguientes fuentes. El modelo UP se consolida por la convergencia de las dimensiones de la administración de la investigación académica, la dirección estratégica y los modelos lógicos. A continuación, daremos un breve resumen de estas dimensiones y concluiremos explicando el modelo UPE. En la dimensión de la administración de proyectos encontramos los niveles de decisión y agregación en la organización en base a Valdés Hernández. Esta matriz nos permite simplificar la integración de la planeación estratégica con la administración de proyectos. Iniciamos con el nivel directivo, el cual se ocupa de la visión y misión, por lo tanto, de los planes de la organización. El nivel de los mandos medios se ocupa de la estrategia por lo tanto, de los programas necesarios para consolidar los planes de la directiva. El nivel gerencial se ocupa de las tácticas, por lo tanto, de los proyectos necesarios para sustentar los programas de los mandos medios. Finalmente, el nivel operativo se encarga de la operación de las iniciativas, las cuales se componen de las actividades y las tareas necesarias para operar los proyectos del nivel gerencial. La segunda dimensión se enfoca en el proceso de dirección estratégica. El diagrama presenta la relación entre la formulación estratégica y la implantación estratégica, así como las herramientas comúnmente encontradas en estas áreas, como son el análisis estratégico, el diseño estratégico, el seguimiento estratégico y la revisión estratégica. La tercera dimensión es el modelo lógico el cual brinda claridad en el impacto de los proyectos. Los autores usaron las metodologías de los modelos lógicos en base a la Fundación Kellogg, la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos, National Science Foundation, NSF, y el Departamento de Agricultura, USDA. En su forma más básica, un modelo lógico cuenta con dos dimensiones, trabajo planeado y resultados esperados, y cinco componentes, recursos, actividades, productos, resultados e impacto, los cuales se muestran en inglés para facilitar la clarificación de los conceptos y su integración con la planeación estratégica y la investigación. Comúnmente los investigadores conciben sus programas en términos de qué quiero producir, qué resultados persigo, qué impacto quiero lograr, seguidos de las preguntas con qué recursos cuento y qué actividades puedo realizar. Si bien no importa cuál sea el orden en el que se respondan las preguntas, es importante darle respuesta a todas. A continuación, presentaremos el Modelo Universal de Planeación Estratégica, Modelo UPE. El modelo se compone de cuatro dimensiones, Preplaneación, Planeación, Implementación y Seguimiento las cuales se integran con los niveles de decisión y agregación asignando la preplaneación a la directiva, la planeación estratégica a los mandos medios, la implementación al nivel gerencial y el seguimiento al nivel operativo, con la intención de brindar, de brindar claridad en los roles y funciones dentro del proceso. El modelo UPE se concilida con seis componentes. Productos, resultados, impacto, diseño estratégico, análisis estratégico, control. Los cuales se agrupan dentro de las cuatro dimensiones del modelo para crear el presente diagrama. Las cuatro dimensiones forman la base de la figura siguiendo el orden del proceso lógico y los seis componentes se agrupan en la dimensión correspondiente. En la primera dimensión, preplaneación, Integraremos el análisis estratégico del contexto y la situación, así como de las necesidades y/o problemáticas identificadas para formular la guía estratégica del plan, el análisis de posibles colaboradores y recursos claves necesarios para el desarrollo del proyecto de investigación. En la segunda dimensión, planeación, integraremos el diseño estratégico de la investigación donde se especificarán los recursos necesarios para operar el proyecto, así como las actividades a realizar. Para describirlos, se usa el formato lógico de si tenemos X, entonces lo usaremos para hacer Y. En la tercera dimensión, implementación, se integrarán los componentes de productos, resultados e impacto, continuando con la lógica de si X, entonces Y. Se describirán la producción, las consecuencias y los beneficios. Finalmente, en la cuarta dimensión, seguimiento, integramos el componente de control, donde la evaluación, la retroalimentación, el seguimiento de los indicadores estratégicos, así como el ajuste de las iniciativas, actividades y o tareas, y de ser necesario, la implementación de las medidas remediales para reencauzar los esfuerzos. Este componente es el canal de retroalimentación. El modelo UPE puede ser utilizado como una herramienta valiosa de planeación de programas, una herramienta de gestión de proyectos y o una herramienta de colaboración con los grupos de interés. Gracias por el tiempo dedicado a escuchar esta presentación. Para cualquier aclaración, no duden en contactar a los autores.